Yo creo que lo mejor de salir del closet es dejar de sentir esa sensación de, ah, me tengo miedo, me tengo fastidio, y reconciliarse con una misma. Es sentir esa, esa primera vez de decir, como, parse, me quiero un montón y tenemos que trabajar en esto.